Costa el Torito, en el ojo del huracán Este escándalo que se hizo viral El cual sin lugar a dudas Nosotros nos hemos sumado al apoyo Al artista, todo por, por El morbo El titular, el buscar el sonido El buscar el like, el dar la primicia Incluso medios, por eso yo siempre lo he dicho A ustedes eh, y, y se lo exhorto a los estudiantes de comunicación De periodismo Y a los que hacen medios de comunicación Y a los que manejan noticias por redes sociales Siempre bueno Informarse, confirmar, ir a la fuente En el expediente El susodicho eh, eh, chofer, no recuerdo el nombre eh, que, que cita, él dice En el expediente Que él cita a Héctor Acosta del Torito En una llamada que hizo Que él dice que iba a ser chofer del Torito ¿Me explico? A este señor le pincharon, le intervinieron, como ustedes quieran llamar el término, su teléfono por, el, por la investigación que venía desarrollando, encabezado por la DEA, no por la DNCD, porque por eso explotó ahora, pero la DNCD, eh, la DEA tiene años dándole seguimiento a esta mafia o a este equipo o a este cartel delictivo de lavado de activos y venta eh, internacional de drogas. Entonces, en una conversación, esa persona hablando con otra, le dice, yo iba a ser chofer de Toracosta, el Torito, pero oigan por qué, y es verdad, en el 2007, Acosta, el Torito, su chofer de toda la vida, que yo creo que es primo o, o hermano de él, por asunto lógico, que a veces en diciembre son muchas las fiestas y hay que estar conduciendo y una persona se puede enfermar, está cansado, o no puede manejar o está trasnochado, Acosta le dice, busquemos una persona que pueda, cuando tú no puedas manejar, que pueda ¿verdad? sustituirte, y le recomendó a esa persona. Esa persona habló con Héctor Acosta y no se pusieron ni siquiera de acuerdo. Eso fue en el 2007. Entonces, en el expediente no es que citan a, a, a Héctor Acosta, es él que lo cita en el expediente cuando en, la, en las llamadas que lo, le interceptaron ¿eh? en su teléfono, él menciona que iba a ser chofer de Héctor Acosta. En ningún momento ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público, ni nadie ha, ha citado a Héctor Acosta. Entonces, ligeramente un medio, que uno ¿verdad? por ética no lo va a mencionar, yo sé cuál fue el medio muy importante de la República Dominicana, dice, titular, citan a Héctor Acosta por caso Falcón. Óigame usted, así de ligero. Héctor Acosta hizo un subcomunicado, ayer lo leímos aquí, en lo personal, quien les habla cree, apoya y conozco la trayectoria de Héctor Acosta y cómo se ha ganado cada peso que tiene. Y sé que el Torito no es una persona de meterse en vainas raras. No es una persona de eso. Porque eh, lo he compartido con él ya a nivel personal. Y, y puedo dar fe y, te, y testimonio. Ahora bien, ayer Héctor Acosta todavía. ...muy dolido, en medio de la Cámara de Senadores, se, de la siguiente, se expresó de la siguiente forma. Vamos a escuchar, señor director. La ciudadanía se ha alarmado por el problema del narcotráfico y el lavado de activos. Este y... honorable ...y senadoras. Mi formación familiar y cristiana no me permiten expresar todo lo que siento aquí dentro. Le pido a Dios que me acompañe en la tolerancia durante el trayecto de mis palabras. Cuando la perversidad y el odio se unen son demoledoras pero cuando usted la acompaña de la mediocridad se convierten en letal desde ayer mi familia y yo hemos vivido lo que es esa investida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra, todo lo que piensa, sin investigar, sin preguntar, sin saber si usted tiene hijos, si su madre está viva, y si usted está en salud. Yo tengo 30 años de carrera, ininterrumpida. 30 años de trasnoche, de mala noche, de no saber lo que es dormir 5 horas cuatro cuando lo normal son ocho y yo me pregunto ¿qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea alegrar el corazón de la gente? ¿qué precio más, hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la dignidad de la gente de trabajo. A mí me dijeron muchas veces, no te metas a la política no da para eso. Siguen tu música, que eso es lo que tú sabes. Y yo, por defender a mi pueblo, a los humildes, decidí pagar el precio de enfrentarme a los mediocres, a los perversos a los que están llenos de odio en su corazón. Todo por la gente. Bueno, miren, yo le, le escribí eh, a Héctor Acosta en su cuenta de, de Instagram. No me pude comunicar con él, él ha estado medio indispuesto. Ustedes entenderán eh, el porqué. Ha estado, no he estado recibiendo eh, muchas llamadas, y le escribí estas palabras que dijo Jackie Núñez del Risco sobre estas personas que siempre, y yo me identifico mucho, y con esto cierro para irnos a la pausa. Me vacuné contra la calumnia cuando confirmé que era el precio a pagar por ser distinto y triunfador. Cuando me dicen que alguien a mis espaldas acabó conmigo, no pido ni permito que me digan lo que dijo. De vivir y sobrevivir aprendí que el ignorante es atrevido, que el mediocre es irrespetuoso y que el derrotado del triunfo ajeno dispara a matar. Jackie Núñez del